Pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús salvador, María. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres santa, María, eres nuestra señora, porque haces tan nuevo. Señor, eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecado. Desde hoy hasta el día final de este pere serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan Misma vereda que yo, tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, ve, que regalas la vida sin fin. Dios te salve. María, Sagrada María